Vale, llevo mucho tiempo eh, ausente Lo sé, tengo muchas explicaciones que dar Ya que, bueno, no es que sean necesarias Pero yo me siento obligado a hacerlo eh, ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues lo que ha pasado es que he estado eh, bastante ausente desde el... Y tanto creo que fue o Bueno, desde diciembre O ah, puede que antes Que lleva ausente eh, Porque más que nada eh, He estado ocupado En navidades he estado Fuera eh, Con mi familia y tal Y no he podido no he, no he podido grabar nada En esos días, dije que iba a traer nuevas series Que iba a traer nuevas cosas Pero no... No pude, no tuve tiempo Físico para Para lo que sería eh, Traer Nada al canal no, no tenía tiempo para grabar Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno Después de las vacaciones, volví Dije, tengo que grabar algo Porque llevo mucho tiempo sin Sin grabar, pero Pero ¿Qué va? No, no pude porque eh, Tenía exámenes estado de exámenes desde que volví de las vacaciones así que pues no no había forma no, había, no encontraba el momento de grabar nada además mucha de esta gente pues bueno eh, jugábamos poquito eh, y no sé no no encontraba yo el, el momento para, para jugar en plan para grabar bien eh, sí que he grabado algún que otro directo eh, estos, estos días eh, Que ha sido, bueno, he encontrado eso Ratillos y decía, bueno, un directo no tengo que editar No tengo que hacer nada más que jugar Así que... Está... está bien, ¿no? Está bien, entonces he grabado eso, he, he jugado directos He jugando un poco de... De todo he jugado COD, he jugado... Eh, al Zelda también, eh, porque bueno, dije que eso, que iba a traer nuevos juegos Y se me ocurrió traer algo de Zelda Zelda Breath of the Wild eh, ¿Qué pasa? Que el, verdaderamente eh, jugué poco Y para lo poco que puedo grabar de Zelda A lo mejor traigo algún día un vídeo Así de cualquier cosa Pero nada, nada exagerado Nada exagerado Porque más que nada, el Zelda es un juego que... Bueno, que no trae No trae nada Nada de contenido Que pueda yo ofreceros ahora mismo No puedo hacer nada en ese juego que... que sea demasiado interesante Así que nada Pues Pues lo que lo que sería el Zelda No, probablemente no traiga nada Pero sí que puede que traiga De, de Pokémon Espada Que lo he pensado Trae algo de Pokémon Espada En algún... Eh, alguna partida competitiva De una batalla o algo Eso sí, puede que, que la traiga Y también, pues ya lo que sería eh, Volver un poco a un turner Que estoy retomando un poco CSGO y Y bueno, y COD Mobile Que ya, lo está, ya era lo que estábamos jugando anteriormente Así que nada Pues eso, eh, os digo eh, Voy a estar Trayendo Voy a estar trayendo lo mismo de siempre Y voy a intentar también eh, Buscar otros juegos, ¿no? Eh, como en este caso he encontrado el, el Pokémon, ¿no? Que para jugar un poco de competitivo no está mal De todas formas ya os traeré algún vídeo en un futuro Para que veáis más o menos eh, a, lo que, a lo que quiero jugar Así que nada eh, Voy a dejaros ya con una partidita de... Eh, un poco de CSGO, goya en plan diversión de verdad no va a ser todo explicar y explicar eh, en la que, que bueno que acabo de jugar que sería de de esto de Inferno así que nada os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis vale ya estamos aquí vamos a ver vamos a ver qué tal y este se tira una de aquí A ver, estoy colocando una posición.. Uh. Nice. Estoy colocando en una posición un poco meh. Pero bueno. Eh, una señuelo, me cago en mi muerto. Me voy a comprado una deagle por ahora. Voy a una deagle nada más. A los dos con la de esto, si hago sea, un chaleco, cojones. Como yo llevo el chaleco, pues una a eh. No, Puta madre, vale, nice. Thank you. Vale, vale, vale, vale. Ni no tan mal. Okay, rush short. Okay. No, I, I, I rush no, I rush long, long, I rush long. Let's do something. <clears throat> Good. Nice. Thank you. Eh, ¿Dónde tiene este hombre? Hermano? FAMAS Más ni tan mal, ¿no? Pero, por cierto, se me está viendo esto es que Lo he estado cambiando No sé qué tal, qué tal va Está cambiando de posición la cámara Yo Creo que está bien Oh. oh qué cabrón con la escopeta. Mm. Me la podría jugar, pero no, aún no va a ser el momento. Voy a ahorrar un poquito más. No, oh. lo escucha, lo tienes ahí, amigo. Oh my god So oh lucky god. So lucky Demasiada suerte tenía ese hombre mm, Así no voy a conseguir Lo que quiero en la vida En bueno, la siguiente ronda ya me pondré a tope pero Okay. Madre, ¿cómo te la has llevado? ¿Cómo te la has llevado? Ya está. Esto era lo que yo estaba deseando. Van Hijo de puta. No sabía que dinero para un OVP. Está muy empatada la cosa. Me ha dado un susto. Que me cago en mis muertos. Right. Ok. Que me cago en mis muertos. Bueno, ahora a tengo a el, el, el buen sitio. máquina por machine vale eh... tengo los gustos necesarios come on come on chop chop ok yo, yo, yo, yo, yo. vale short plus Escucha Vale, I drop you Thank you eh, Vamos a coger Venga otra M4 Y esta vez le voy a tirar una piña a los pies a este amor Deploy okay. flashback Bang guard One up Ok, I shall Vale, vale, vale, se las estamos haciendo rápidas, eh. Oh, no la he cogido por nada. Vale Me cago en mil muertos. Se le ha pelado, eh, el molo. Bank. Watch Long. Ay, uh, así es. Estaba el Long. Estaba bastante predecible. Madre. Y este se ha hecho los van, hijo. ¿Cuánto qué... Has visto eso, ¿Me, me cago en mi muerto. Ha hecho un bodyhog para atrás, así bastante heavy, ¿no? Get up. We'll It's que se la pela, ¿eh? Escucha. Eh. GG, came. bro. Game. Game. GG. Bueno, pues eso es lo que he dicho al principio del vídeo. Eh, voy a intentar traer otra vez vídeos, que sé que llevo bastante tiempo sin traer ningún vídeo. Y va siendo hora. Eh, voy a traer. Eh, probablemente de, seguido de este vídeo vaya. Vayáis a ver un poco de un turnet. Una abriendo cajas de las nuevas cajas de un turnet. Eh, y bueno, lo grabé, eso lo grabé el otro día, pero bueno, aún así. Lo subo hoy junto a este vídeo porque yo creo que era necesario un vídeo explicativo un poco de por qué llevo tanto tiempo ausente Así que nada, espero que lo comprendáis, espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de CSGO eh, y de un turno y bueno, y si os alegráis de mi vuelta ya sabéis, dará a like al vídeo Y nada, lo he dicho, que ver este capítulo y adiós